Hey, ¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a hablar acerca del meme El origen del meme Y chequé mi casa Y cheque mi cuarto Este es el origen del meme Ayer me tocó en mi casa que entraron y estaba la puerta abierta de atrás y entonces yo me levanté y dije pues quién será y salí para atrás y dije yo no pues no es nadie ni porque está la puerta abierta, si por algo está la puerta abierta algo tenía que haber sucedido y chequeé mi casa y chequeé mi cuarto y nada, hay niños también donde pueden entrar y... Y hacen muchas cosas y donde los niños tienen temor de que les vayan a hacer algo. Aquí hay marihuana, yo vengo al parque todos los días y veo a ver cómo está y porque acá van a poner un parque nuevo. Y me pregunto yo, ¿por qué? ¿Por qué están los cholos fumando marihuana, habiendo niños y personas grandes y que las personas grandes no les puedan decir algo? Viendo los que están en problemas y los niños absorbiendo todo eso, lo que... O sea, pues lo que están absorbiendo. El otro día fui también para allá, para aquel parque, ya están jugando fútbol. Y dije dije yo, porque estaban llorando los niños, niños, ¿qué tienen? No, pues que me amenazaron. Pero, ¿cómo que los amenazaron? Para eso hay autoridades, para eso hay, para eso hay agentes con los que se, ustedes pueden hablar al 066 Y si no les mandan las patrullas, pues salgan corriendo o hagan, a, o hagan algo Así, se, sienten, ¿Se sienten inseguros ustedes aquí qué pasa? Sí, nos sentimos inseguros, muy inseguros, a pesar de todo lo que ha pasado ¿Qué le pedirías a las autoridades? Le pediría a las autoridades que todos los días estén checando las calles y casa por casa que les estén tocando a ver qué les ha pasado o les ha sucedido algo. Porque así nosotros no podemos estar y tenemos que hacer justicia.